A Torá nos conta que os três anjos foram visitar a Abraham. Na verdade, eles foram... Todo mundo conhece a história. Abraham e... e um deles veio justamente para trazer a curar a Abraham. Outro veio para informar e trazer a notícia que Sará realmente vai ter um filho. E o terceiro veio justamente para destruir Sedom Bá Morá. Esos dos Malach, dos que curó Abraham, fue junto con otro que fue para destruir Sedom, justamente para salvar Lot. Y la Torah nos cuenta, en no el inicio del capítulo 19, de Vaya Malachim, Sedoma, Y llegaron los dos Malachim anoche. Velot y José Sedom, y Lot estaba sentado la logo en el inicio de la ciudad de Sedom, y Lot salió en contra de Elis, Vaistajo a Paim Arza. E a pergunta aqui é conhecida. E Orahaim se refere sobre isto. Por que, que demoraram tanta? Os malahim estavam na casa de Abraham. Donde morava Abraham, até onde estava Sedom, os malahim eram malahim, eram anjos. Duas batidas de asa E já chegavam em Sedom, porque só, baere, só no anoitecer Chegaram na cidade de Lot. Então, diz Orahaim Kadosh, justamente, que... Querían dar tiempo, el trae su midrash, querían dar tiempo para que Abraham rezase, a ver si encontrase un zehut para la ciudad de Sedón, y ainda dar mérito a Lot, que a pesar de Lot fue salvo por causa de Abraham, vino pero él necesitaba hacer algún esfuerzo de su parte, que fue el fato de ter convidado introducido, a pesar que la constitución de Sedón Bamora era prohibido traer orjim, convidados en casa, él trajo para dentro de casa esos dos marajim y ese también fue lo que ayudó a tener un mérito para salvarlo, ¿cierto? Entonces puede ser que si ellos llegaban de día, entonces también el pessoal de la ciudad no iba aproximar. a aproximarse, llegaron a noche y directamente fueron para casa de Lot. Cierto. Y justamente eh... este fue un mérito de Lot, que Lot justamente ficó anoche entera intentando falar, así traes aquí también a Rajay Makadosh, y, y traer mérito profesor de para que la ciudad no sea destruida cuando percibió por qué viran esses dois malachim, até a que aconteceu, na sequência dos versículos, que o pessoal de Sedom circundou a casa de Lot e queriam violentar esses dois convidados. E é a história conhecida. Mas o ponto importante aqui, o que explica explico agora Jaime o fato de dar um mérito a Lot para ele ter um pouco de mérito para ele poder se salvar. Shabbat Shalom.